¿Ever querido saber el the de los restos de la of de la fábrica Teldon? Bueno, no te preocupes. Hoy, en ADRCS, Cuartes y Causas Gettig hagan un pobo chinzois. ¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos por primera vez en el 2019 al cuartel general de ADRCS. Estoy muy contento, Caco, de que arranquemos el nuevo año. Sobre todo que lo arranquemos de esta manera con unos caballeritos de Zoyaco Truchos que van a ser las delicias de todo entusiasta que se considere serlo. ¿no? Pero antes Jacob, quiero brindar con vos con esta sidrita que traje, porque bueno, que eso tenemos bro? preparado, vimos, no tuvimos chance nosotros de vernos señor nuevo porque estuvimos en distintos lugares del mundo recorriéndolo, distintas playas paradisíacas, distintas playas en vacaciones, nosotros nos vamos a todos lados y quiero brindar con vos Jacob. Vamos a brindar, vamos a brindar con todos ustedes, nuestros 15, creo que ahora son 17 seguidores. De 17 seguidores, no lo puedo creer, bienvenidos a los nuevos dos. <risa> Muchas gracias por su apoyo a todos y a los nuevos y a los que vienen. No se olviden de dejar pulgarcito arriba, compartir este video con alguien que crean que puede llegar a interesarle todo este tipo de contenido. seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en como si este otro Instagram si te usan. Otro el, <risa> el Instagram, los chicos de hoy. usan Instagram. Y te decimos, seguimos en Instagram porque tiramos mucho contenido muy interactivo. Por ejemplo, en Instagram hoy vamos a nombrar a una de decir maníaco que nos tiene un dato. Pero bueno, no te voy a. Esto ya, ya lo vamos, ya vamos a ver de qué hablo. Bueno, salud, saludos, Nico. Feliz año nuevo, permiso, a ¿eh? Ah, mierda, sí <ríe> Posta que me vino, me vino perfecto, me vino. Y vino al paro, <risa> Vamos a pasar directamente a estos caballeritos. Vamos a encontrarles primero un par de datos. Como verán, son muy brillantes. Pareciera que estamos ante directamente una mesa de una revendedora de avón. Luego, no, de. Spaviani, <risa> ese tipo de cosas. Tranquilamente yo podría ir casa por casa mostrando estos a, a todo tipo de entusiastas del, del país, ¿no? Y yo, y yo compraría. Obviamente, de hecho los compré. Y sí, son caballeros del Zodíaco muy truchos, de un material horrible, lo cual lo hace eh, también tan particular, ¿no? Y tan... sin embargo, fíjate que en cierto punto no decepcionan, no decepcionan, están bastante bien hechos. Uno imagínese, chico, te cae esto, a ver, caballeros del Zodíaco, no te dicen. De lejos lo veo, ahora aprovechamos que estamos en el plano viendo de lejos, y si uno lo ve de lejos yo creo que son bastante bien. La cosa es bueno cuando nos adentramos en los pequeños detalles que estos especímenes nos aguardan. Que ahora vamos a ir a los pequeños detalles, son impresionantes. Te cuento, el usuario de Instagram había una vez un vasco, lo etiquetamos por acá, en algún lugar aparece el nombre, nos tiró el dato de que estos caballeros, los cuales yo inocentemente creía que eran de México, que tiene mucho, mucha cultura del Butler al parecer en México, nuestros hermanos mexicanos la deben pasado la la y la siguen pasando polla porque al parecer allá en México fabrican todo tipo de juegos de truchos increíbles. A un ritmo así, imaginado. ¿no? Y bueno, esto al parecer es la muestra de que aquí también hicimos ese tipo de cosas y, y de qué manera. Este chico se acercó a nosotros mediante un mensajito privado, ¿cómo es que se llaman? Los, los de Instagram, DM, algo así. Ah, mirá, no sé y nos cómo. contó que eran fabricados en Bernal. Y <risa> un se venían. Teníamos la teoría de que venían con chupetines. Y sí, venía con chupetines. Y el tipo que te traía los chupetines al kiosco te ofrecía estos por consignación. <risa> Había una vez un arroba, había una vez un vasco, nos dijo, nos contó esto, yo le creo, porque quiero creer. Quiero yo le creo creer que, yo que yo creer creer no. porque, bueno, tuve un primo que cayó a mi casa, tenía un chupetín y uno de estos. Sí. <risa> es... Pero caballero dorado, lo cual significa que o eran otros fabricantes, otros delincuentes, digamos, la verdad, eh, o hicieron no solamente estos modelos, estos modelos llegaron así, por alguna razón no sé cuál. Bueno, si te parece Caco, vamos a verlos de cerca, a enloquecer, sentados en este sillón y a mirarlos. Por favor, Nico. Bueno, estamos con nuestra camarógrafa Orne que nos va a guiar por todo este procedimiento. Empezamos con el primer caballerito, que es uno plateado que casi parece un ángel. Sobre todo si iluminamos con estas bellas luces LED. Además el colorcito de la ropa. Y el color de el más angelical todavía. Ma y el pelo negro como que termina de complementar, es el detallecito Es un ejemplar muy lindo Podemos ver... Sus pupilas son... Ah, eso, las, las caras son un tema aparte, vamos a ver la cara de este la Ro cara es... flequillo rolinga <risa> El primer caballero rolinga El primer el caballero, caballero rolinga Y bueno, el caballero Bernal <risa> Bernal los 90 estaban naciendo los rolingas, ahí era el que lo fabricó él este, es el que lo fabricó. <risa> Vemos la, el acabado de, de la cara no está para nada mal, eh. Su material una goma. Y mirá, Muy chota, que, que así una goma mate, el acabado que parece que esto absorbería todo tipo de líquidos. Y ahora que lo vean detalles, la cara tiene un gesto como también como medio como, fíjate que se tomó un par de cervezas. Sí. Mirá, mirá los ojos como los tienes. Es, es autéticamente un rolinga hecho y de derecho Convertido en caballero sí, sí, sí. Esto es impresionante Se clavó una pepa y le quedaron las clásicas Pupila de tiburón Está bastante bien Muy bien, de hecho vemos acá Esto testigua Que no están hechos en este material Sino que están pintados Deben ser semi transparentes Mirá, mirá sí. por dentro sí, Están sí. pintados de dorado de O sea pintado, que esto, este si vos jugás mucho con esto Se te van a ir quedando pegados las partículas de la pintura esta que debe ser ultra tóxica y van a quedar armaduras como semi transparentes van a quedar armaduras semi transparentes lo cual sería interesante de ver interesantísimo el agarre de el agarre de la, de la falda cómo es sí, esto sí. una parte es la de atrás ahí vemos la transparencia de la, de la puntita tiene los agujeros en el culo y otra parte es la de adelante por dentro es brutal la pieza es brutal se le sacan las alas, se le saca todo, vamos a sacarle toda la mierda. <risa> ¿Qué caballero es este caco? ¿Fénix? Sí, Pero... eso estaría bueno también mencionarlo, que solamente hay dos caballeros Digamos, en fase definitiva, en, en estos siete muñecos hay mirá, dos caballeros Y mira que loco, los otros, de mi parte, desde el segmento que estoy yo acá mira que loco que los otros son el mismo la armadura, así que tranquilamente Podemos pasar a comparar caritas Bueno, mira lo que es Esta pieza pegada Con Con pistolita encoladora Este río apenas se sostiene Faltaba un día de entrega Se había roto, tienen que entregarlo para Esto beber. lo pegaban los hijos del chabón <risa> Bueno, mirá mira que interesante joya. Este, la matriz de este no es no es Iki, es Shiro Es un bootleg de Shiro esa cara. Y ese sí es un rolling Esto es perturbador. Esto es perturbador. <risa> Le sacamos la armadura. Las mismas piezas tiene. Son. Vamos a las piezas. En, en todas. Las piezas son. Esto es de sella. Sí. La espalda también es de sella. La pollerita es de sella. ¿Esto de quién es? Es. Esta insignia de... insignias de Iki. Claro, es como que los hombros no son de ninguno. Los hombros no se, sí. se aproximan a, a los de Hyoga, por ejemplo. Claro, pero no son de nada. nadie. Pero no son de la nadie. insignia que y, le y ponen. la insignia que le ponen define qué caballero es. Las alas son de Fénix. Claro. Eh, es este de Fénix. Sí, los brazos también son de Fénix. Lo, ambos brazos son de Fénix. Ambos brazos. Mira, interesante. También. Estos no, estos también son genéricos para todos. La, digamos las rodillas. ¿Son genéricas? Sí. Mirá, son un invento. Y es más, a ver, creo que son... No, puede que sean las de Andrómeda. Ah, puede ser de Andrómeda Generación 1. Sí, todos son las partes que son de algún caballero son de Generación 1. Generación 1, eh, para los despistados que estarán viendo este video, es las primeras armaduras de los caballeros del Zodíaco. Las de la saga Mirá de, de galáctico. Mira este, lo hicieron colorado, es Dibu. <risa> Mirá. El colo de cebollitas. El colo de cebollitas, que es el mismo molde que esta cara. Que es el de Iki, de hecho. Es, es el mismo reinga. Mirá los de costado, qué gracioso. <risa> bueno, entonces vamos a ir de calle de mi lado. Ahora vamos a pasar al segmento Shiru. Comencemos por este curioso ejemplar. Ya, son Shirus. Son Shirus. Son Shirus. Ese viene con la tierra de Andrómeda. Este es especial por eso, viene con la Tierra de Andrómeda con un contacto paupérrimo, digamos. Que se lo trata de poner, o se le va a ir de collar, o se le va a salir. Pero el resto, obviamente, como las demás piezas, está, tiene un contacto interesantísimo, o sea, súper sólido. Con estos podés, digamos. Arriesgarte un poco, si sos un niño, ¿viste? y jugar con, en escenas de acción, hacer un poco bueno, de fuerza y sentir, lo manipula. sentir que. Y no que se que este hay ninguna claro pieza. por eso, porque, por ejemplo, esos bucles que, si bien estaban buenísimos, ¿no? los que en las fiestas menemistas suelen costar 6,90 de sí. los Caballeros Dorados, y le ponían las piezas, no podían moverlos mucho. No solo por sus articulaciones, sino porque las piezas, la mayoría tendían a salirse. Claro, Era una claro. cosa de armarlo y dejarlo así como pum, y admirarlo. Esto como son de esa goma pegajosa, las piezas se y quedan los encastres, adheridas. Claro, los encastres van a la goma como generar una presión, como ca, ca, ca, claro. Como, y le puedes dar un uso súper de acción a este muñeco. Está bueno, además puedes caer la piña que no va a pasar nada, mirá Mira, claro. <risa> mira. Sí, no, o sea, ¿quién no soñó con tener caballeros zodiaco que puedan descuidarse? Claro, porque era justamente el contra de estas cosas tan lindas, que eran los caballeros zodiaco. Bueno, y pasando, la carita cuál es? La carita de este... Vamos a ver, carita... Mira, es la matriz de, fe, de, de Fénix también. Fénix. De, Fénix. Y un, de Fénix. Ah, mirá esto. Miren esto. No se ve muy bien. Pero mirá. Miren esta pata. Miren esto, por favor. O sea, vamos a ponerlo de perfil para que se note. Es hermoso. <risa> Miren lo que es esa pata. El caballero que cerca. ¿se puede, ¿Qué tan cerca se puede sin que pierda el foco? Es, como hicieron todo pulido, el, el, el muñón. Sí, claro, esto, esto no es un accidente así que se, que se dejó es, a lanzar. Esto es buenísimo, es un error que hace que, que tenga como una especie de, de alma casi el muñequito. Porque ahí puedes ver la marca de los que lo hicieron básicamente. Es un pequeño error que dice muchísimo. Técnicas de, de copiado de figuras, es terrible. Brillante, la verdad. Y bueno, un traguito. <risa> eh, vamos a ver el siguiente. También Sí que, o no? no. Por eso, por eso voy ah, a sacar la tierra enseguida. Este, te no sé quién es. es Pareciera ser yoga sí. Es yoga. Sí, sí es Yoga. Míralo. Es la carita de Yoga, es Gioga es la primera vez que aparece la matriz de Gioga sí. en esta. Y no es solo hotel, porque. A, obviamente acá no podemos confiar en el color de pelo de cada caballo. Claro. Pero ahí resultó de pedo que Gioga Con Gio su color Gio de ropa Gio original y todo. Sí. Cosa que ninguno y de la. Hay algo. Idea. Está. Mira, de esto. Ah, ahora vamos a pasar a la armadura que está genial. Está hecho Muy en una goma de color piel. Mientras que estos que vimos acá. Están todos hechos en una goma negra y pintados arriba La diferencia con estos, con los con los Iquis Es que este tiene, le hicieron hasta el escudo del dragón Mira que bien hecho Sí, pero también se Y este también es de, de Shiru. Copiar claro. dos piezas del Shiru. Posta, boludo Es lo mismo que en el anterior, Definen en, en el pecho y claro. los brazos que varían, en con, varían con pecho, que este también, muy bien, el pecho de Shiru. Pecho, tiara y los brazos. Y los brazos. Eso es lo que define qué caballero es el que tenés en tus manos. Todo mira. lo demás es idéntico. Todo lo demás todos. es genérico. Es genérico. Y la matriz no importa cuál sea, porque tenemos, tenemos a Iki Dragón, a Geo Dragón. Claro, y vamos a ver si tenemos no importa, a shiryu Dragón. No, mira. Vamos mirá. a ver quién es ese de pelo negro. Otro yoga. Un Gyoga, Un yoga de pelo negro. O sea, Un yoga de pelo era... negro. El último espécimen. Es negro, misma línea, mismas piezas, mismo, misma dinámica El material del tacto es tan viscoso Escuché este ruidito Así suena... Creo que no se escuchó carajo <risa> Bueno, bueno, así suena... No, mirá Otra malformación Mira el pecho A ver que no, no puedo llegar Está a ver hundido Ah, sí, mirá, mirá. claro, no, es, es todo Está hundido Sí. Claro, da pie a muchísimos eh, errores. Capaz de Mira acá también. Sí, mira. Distinto el hundimiento. Uh, ¡Uh! Es en, es en todos. <risa> mirá este como está el pecho. No, mira, este está bien. Este es terrible. Claro, pero me imagino como que cuando estaban hablando le apoyaban cosas. Claro, se apoyaban entre sí. O así, directamente. El tiempo, dejarlos así durante mucho tiempo les cambió la forma. Capaz que lo tenían todos apilados así durante 20 años. Compactados en una bolsa o algo así y, y quedan así. Sí, muchas, por muchas razones puede ser eso. Por muchas razones. Vamos al último que es este. este. Me encanta el color. La verdad, sí. la sensación que me provoca. Sí, sí, por, es, por no por nada que va hasta el final. Es única, es increíble este. Y además, el contraste que tiene. Vos míralo así. <coughs> Después le de vamos a ver la cara. en la espalda. El contraste que tiene el color de pelo. Como sobresale con ese azul. Sí, no, totalmente. Es impresionante. Este, este es un fénix con es matriz fénix. de Giro pelirrojo. Con matriz de Shiru con este color. Mirá. La pegadita. Infaltable. Y ahí la cara de Shiru que es demoníaca. Sí. Es, totalmente. Me encanta. Es, es casi vampiro. Sí, es una sí, cosa sí. muy extraña. Queda muy bien. La verdad es. Yo lo tengo en exposición, este. sí, es el, en mi colección privada yo lo tengo en exposición, en un lugar privilegiado porque es impresionante ¿Y qué impresión que me dan en todos las salas dobladas hacia adelante? Esas son las salas de Fénix, eran así dobladas ¿Las originales también? Sí, sí, sí, sí porque el Fénix tenía las salas como que lo cubrían, una cosa medio así Bueno, nada más que decir, esta más que, es que está hermoso ¿Vamos a verlo desnudo? <risa> A ver si encontramos alguna, algún defecto de nacimiento. Ya, se puede despegar todo, que no hay ningún problema. Esto es súper blandito. Uh, el pecho ultra hundido. Y por alguna esta razón, en que más sensación de desnudez me provoca. Ya, nos llegó un Instagram de Pablito Codevila. Pablito Codevila, nuestro productor, que nos pidió que mostremos las manitos. ¿Quiere ver las manitos? ¿Me voy a cómo son las manitos? Bueno, vamos a mostrar, Mira. ¿La manito? Mira. Se puede sacar así y calculo que se pondrá con... No, presencia... Seguramente con... las piernas también, mira. Las piernas también. Mira. Oh. Mira. El caballero portable es este, haciendo. Ahora... ¡Ay, oh, mira cómo se sale en la cabeza! Tremendo. Tremendo. Es... Perdimos el control boludo. ¿no? que hemos hecho Caco lo maté no, no, no hay nada más que decir No hay nada más que decir Esto vamos a mostrarlo de cerca para los más curiosos Un dato nerd Así es como se ven Imagínense lo más que puedan Desde sus casas lo que se siente jugar con esto Imagínenselo Por favor Mirá todo el proceso todo el proceso después poner un rango de, de a poco. y lo que son increíble bueno Paco, creo que esto fue eh, un análisis más que exhaustivo a estos bootlegs tan lindos creo que cualquiera que no pueda hacerse con estos a mí no este para mirarlos, cada tanto tenemos planos muy cercanos, creo que es casi como tenerlos eh, nosotros para ustedes no hacemos esto para compartirles esta sensación porque además queremos que ustedes compartan esas sensaciones como verán acá eh, el alcohol bueno nos hizo eh, enloquecemos completo y terminamos así ciertamente se puede decir que hoy con celeridad hemos enloquecido este <risa> así que bueno chicos eh, ya saben, como siempre, muchas gracias por el apoyo en nuestro 15. No me acostumbro Manico. 17 seguidores. Eh, 17, eh. no. Muchas gracias. Y bueno, chicos, en Y bueno, chicos, esto fue todo. Y esto fue...